<risa> ¡Ah! ¡No! ¡Puedo! ¡Ver! ¡Cállate! ¡Viva! ¡No me lo esperaba! ¡Es que no sé qué salió mal! ¡Capturé a una persona en mi armario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! <muchas> Afuera no se... quedarme sola, ¿eh, madre? <risa> <risa> Sola en madre, fuera no sé cuidarme. estola, en madre, fuera no sé cuidarme. estola, en madre, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara.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 Dile eso a mi sartén